Hola amiga amiga, bienvenido a Historias de los Valores de Éxito Hoy tenemos a una persona también muy contemporánea Pero que me ha sorprendido muchísimo acerca de su libro Él se llama Mark Reclau Y ha escrito un libro para cambiar a tus hábitos en 30 días Me ha sorprendido muchísimo porque he empezado a leerlo Y me ha ido llevando de un tramo a otro tramo De un punto a otro punto Punto 1, punto 2, punto 20, punto 40, punto 60, punto 70... Bueno, me ha sorprendido muchísimo. Ha habido cosas que me han resonado naturalmente, pero otras que me han abierto también los ojos en algunos puntos. Lo veo muy interesante, han sido un best seller y qué te puedo decir. Vamos a por ello. Reclau nos habla en su libro que es fácil cambiar tu vida simplemente cambiando de hábitos. Puedes reescribir tu vida. Lo único que necesitas es disciplina, paciencia y persistencia Dice que cada 21 a 30 días cambia nuestra vida totalmente, puesto que podemos fijar así un hábito. Es importante tu autodisciplina y compromiso con aquello que quieras realmente cambiar. Tienes que tener un objetivo claro para querer alcanzarlo y así lograrlo. Has de hacerte responsable de tu vida. Naturalmente hay una diferencia grande entre las personas que reaccionan y las que responden, las personas que van de víctimas y las personas que van de líderes, tú eres el líder de tu propia vida siempre y cuando respondas a ella, no te escondas, no te pongas en, en, en reaccionar simplemente o en quedarte como víctima, tus elecciones y tus decisiones también son importantes, luego has de elegir tus pensamientos, porque estos lógicamente van a cambiar tus sentimientos, luego tu actitud más tus decisiones es igual a tu vida por lo tanto es importante muy muy muy, muy claro saber qué pensamientos quieres tener, porque estos te van a llevar a una actitud específica por lo tanto no puedes culpar ya a nadie de cómo es tu vida estás participando de una forma totalmente activa descubrir tus propias creencias limitantes son importantes y abandonarlas también porque aparecen juicios y valoraciones que realmente se posicionan en tus creencias y te arraigan a pensar en el pasado y eso tampoco es positivo así que has de eliminarlas has de eliminar esas creencias lo que crees acerca de ti mismo lo que crees acerca de tus familiares lo que crees acerca de la vida si has estado muchos años creyendo ciertas cosas de esas formas, de esas maneras evidentemente si no las cambias vas a seguir igual hay que girar también lo que son tus emociones, puesto que lógicamente si te pasas la vida con la emoción de tristeza, con la emoción de culpa, con la emoción que se convierta en un sentimiento, realmente tampoco vas a hacer nada, tienes que tener claro que tu pensamiento te lleva a tu emoción y está a un comportamiento por lo tanto a una acción, si siempre estás con la misma emoción, con el mismo sentimiento de tristeza, de victimismo ta, ta ta ta ta ta, tampoco o vas a hacer ningún tipo de cambio. Por eso tienes que cambiar ese hábito de pensamiento. Has de estar pendiente de tu cabeza y no tener ningún pensamiento que llegue a durar más de 48 horas. Yo particularmente pienso que 48 segundos. Pero bueno, efectivamente, si son 48 horas has fijado algo o ya estás en plano obsesivo con algo y tampoco es positivo. Por lo tanto, como bien sabes, si cambias tus creencias, cambias tu vida. Todo lo que sucede en tu vida es la interpretación que tú le quieres dar. Es decir, una cosa es el hecho, lo obvio, lo que sucede y otra cosa es como tú lo interpretas. Por lo tanto, también Mark nos habla acerca de la importancia de la actitud, es una elección tuya, es una elección libre por lo tanto todo lo que sucede a partir de ahora mismo puede ser un reto o puede ser una oportunidad depende de ti, has de ser paciente y no rendirte jamás, ser perseverante la perseverancia puede al talento puede a la inteligencia e incluso puede a la estrategia, la perseverancia perdura y por lo tanto tiene mucho más poder, así que no te pienses si eres poco inteligente o muy inteligente o mediocre o no perfecto o imperfecto o regular no importa, sigue hacia adelante con perseverancia que lo vas a conseguir ahora eso sí, tienes que tener un objetivo claro un deseo ardiente y un plan para llegar ahí, un plan definido con pasos de acción, entre el éxito y el fracaso hay simplemente algo importante, nunca quedarte estancado, e intenta conseguir que haya una o dos personas que al menos te apoyen de alguna manera como decía Will Smith has de procurar que hagas lo que hagas, sentirte cómodo, y esto también lo dice lo dice Mark, evidentemente si te cómodo al cambio y al caos. Date la fuerza de voluntad de la adaptación. Para habituarte a esos cambios, pues simplemente puedes cambiar de restaurante, cambiar de ruta para ir al trabajo, etc, etc, etc. Ponte pasos de acción que te obliguen a llevar un cambio de hábito. Concéntrate siempre en lo que quieres, no en lo que no deseas, puesto que si no atraerás naturalmente lo que no deseas. Has de tener mucho cuidado al elegir las palabras. Has de utilizar un lenguaje positivo, hablarte a ti mismo, en tu diálogo interior de forma positiva, y como bien dice Anthony Rollins, lo único que te impide conseguir lo que quieres es esa historia que te cuentas a ti mismo. Naturalmente, si tu vocecilla interior, si tus miedos, si tus bloqueos emocionales están constantemente ahí, no vales, eh, si vales, no vales, eres poco, eres no, tal, no eres suficiente, pam, pam, pam, pam, vas a permanecer ahí. Luego elige tú, las palabras que tú te digas, tú mandas en tu mente, ocúpate de conocerte a ti mismo, porque conocerte a ti mismo es el principio de toda sabiduría, decía Aristóteles. No te pares, continúa. No, no te pares, no pares de hacerte preguntas, continúa. Conoce los cuatro valores más importantes. Estos valores son evidentemente los que actúan de brújula en tu vida, son los que te van llevando por tu vida. Si no es así es cuando viene el desastre. Procura que tus objetivos estén alineados con tus valores. De esta forma lograrás todo mucho más rápido y evidentemente con menos resistencias. Conoce tus fortalezas, qué es lo que mejor haces, cuáles son tus mejores cualidades. Y Si tienes dudas, pregunta a tus amigos. Oye, ¿qué crees tú que son mis mejores cualidades y mejores competencias? Honra los logros del pasado. Esos te van a ayudar, te van a dar una impulsividad tremenda en cuanto a tu autoestima. Escribe, por tanto, esos logros que ya has tenido en el pasado. Escribe tus objetivos y lógralos. Provoca claridad y enfoque. Ponle una fecha límite, porque si no, solamente serán sueños. Evita a los ladrones de energía, que gente que te drene que te quite energía, tiren de ti hacia abajo, evita a esas personas tóxicas gestiona tu tiempo, es importante todos tenemos 24 horas, sin embargo si a cada cosa le das un momento lo conviertes en un hábito y si conviertes un hábito positivo, te va a costar mucho menos si les pones horas a las cosas, organízate decir no también es importante para que no te quiten tiempo hay ciertas personas y ciertas contestaciones que se tienen que contestar no, gracias, no gracias y no dejar que todo irrumpa en tu vida a lo loco, levántate más temprano de lo que ya lo haces puesto que serás más productivo, evita los medios de comunicación, te quitan tiempo también, elige qué es lo que quieres hacer, que no sea el azar quien te lleve para acá y para allá, la elección es lo que determina tu vida, enfréntate a tus miedos, ¿cómo? pues con coraje, con fuerza, con confianza, haz todo aquello que en un principio te dé miedo, porque el ser humano simplemente necesita gastar poca energía y el miedo al principio parece que gastas más energía pero en cuanto que pasas tu zona de confort es cuando viene la alegría elimina todo lo que te moleste dale vital importancia a esos primeros 30 minutos nada más despertar y esos 30 minutos antes de dormir puesto que ellos son los que van a limitar lo que va a pasar al día siguiente ya estás tú provocando lo que vaya a suceder así que ya tu mañana puede cambiar desde este momento ¿Cómo? pues en esos 30 minutos puedes pasear puedes meditar puedes agradecer a la vida a lo que ya tienes ese hábito es maravilloso porque te da un golpe de felicidad instantáneo Encuentra tu propósito Haz aquello que amas Esto es realmente importante Porque en el propósito Dentro del mismo están tus valores Tus habilidades Tus pasiones Tus ambiciones Autoanalízate en que eres bueno ¿Para qué estás aquí? ¿Quién soy? ¿Por qué existo? Hace todo tipo de preguntas Todas te van a llevar a cuál es tu propósito Él te propone una serie de ejercicios y preguntas Clave para esto en las que yo, evidentemente, y digo evidentemente porque también soy coach, estoy totalmente de acuerdo. Es más, este libro ha sido una sorpresa. Hay muchas cosas que me resuenan, hay muchas cosas que naturalmente ya sabía, pero sin embargo también hay otras muchas que no, no le acababa de dar un nombre, no lo no acababa de plasmar en, un, en, en, en una página, en una hoja. Y gracias a Mark, pues me ha ayudado más a, a tener conciencia de lo que puede ser ese cambio de hábitos. Revisa cuáles son tus estándares habituales. Eso da un poco de miedo, naturalmente. Has de ser sincero contigo, pero por lo menos sabes desde dónde partes. Y también sabes hacia dónde puedes cambiar. Has de tener una tolerancia cero a la postergación y seguir creciendo. No procrastines nada. Date cuenta de ello y cámbialo. por remedio. ya. Adopta otro tipo de actitud, la de la gratitud, que también te va a ayudar. La magia de la visualización también. El, al visualizar provocas también un tipo de realidad. Esto se utiliza mucho en el coaching y funciona, te lo aseguro. ¿Por qué? Pues porque tendrás lógicamente menos estrés, menos ansiedad, mayor paz interior. Suelta el pasado, olvídate del pasado, aquello ya pasó. El pasado te roba el presente, el pasado te roba el futuro. Como bien dice Deepak Chopra, eh, el pasado dice, yo lo utilizo, yo utilizo los recuerdos, pero no permito que los recuerdos me utilicen a mí. Celebra tus victorias, estate atento a tus progresos, no realices multitarea. ¿Por qué? Porque al final solamente vas a hacer una y a lo mejor la vas a hacer mal. La importancia de sonreír más, la importancia de sonreír más. Es tan importante sonreír porque cambian tu estado mental y tu creatividad. Se ha demostrado en diferentes universidades como la de Kansas y la de Wayne que efectivamente la sonrisa envía mensajes directos al cerebro, mensajes positivos. La sonrisa te ayuda también a darle una respuesta diferente, más preparada, más saludable en situaciones de estrés difíciles. Las personas que sonríen más suelen ser más seguras de sí mismas y por tanto también son más confiables. Así que oblígate a sonreír más porque constantemente, además, hay una conexión a tu cerebro directa que solamente son beneficiosas. Como por ejemplo, emites más serotonina, es decir, te sientes mejor. Emites más endorfinas, disminuyes el dolor. También reduces la presión arterial, aumenta la claridad, estimula el funcionamiento del sistema inmunológico y más todavía. Mark se extiende bastante aquí. Es imposible sonreír y ser pesimista a la vez. La importancia de meditar. Ya lo hemos dicho antes, es, es, eh, es vital porque provocas otras realidades. Perdona al mundo. Acuérdate de aquello de que yo perdono pero no olvido. No, si no olvidas, no perdonas. Tenlo claro. Perdónate a ti y a todo el mundo. Habla menos, escucha más. Empieza a ahorrar un tantito por ciento cada mes de tu sueldo. O... Pues espero... Pues espero amigo amiga que te haya gustado tanto como a mí, que te valga evidentemente, que puedas cambiar tus hábitos para este 2020, que te va a llevar directo, directo a por lo menos como mínimo una felicidad y una paz interior increíble, seguramente en muy poco tiempo a un éxito especial para ti. Y nada más, lo único recordarte por favor que te suscribas a seguir actualizado en nuestro canal de Historia de los Valores de Éxito. Un abrazo y hasta la siguiente.